Hola a todos y a todas, hoy os traemos el vídeo de instalación de la ROM SAMI Deluxe del de Galaxy S5 para el Galaxy S4, así que empezamos. Bien, la ROM del SAMI Deluxe eh, nos trae todo lo que lleva el Galaxy S5 para el Galaxy S4, o sea, las aplicaciones, la interfaz, el desbloqueo, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy os, voy a hoy os vamos a enseñar a instalarla. Ahora mismo estoy con la ROM NextBlue y ahora mismo estoy en 4.4.2. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar al recovery. ¿Cómo podemos entrar? Si vuestra ROM os lo permite, eh, le daréis a reiniciar o desde el recovery o. Voy a hacerlo como lo más básico, que es, le damos a apagar el dispositivo. Vamos a esperar a que se apague. Bien, eh, para entrar al recovery lo que tenemos que hacer es apretar la tecla de subir Y la tecla de encender el dispositivo. Nos mantenemos los tres. Vale, ya vibra. Suelta. Soltamos y aparece que aparece Recovery Booting. Está arrancando. Vale, ya estamos en el field touch. Os recomiendo mucho este recovery porque ahora en el proceso os tengo que. Tenemos que deshabilitar una opción. Vale, lo primero que tenemos que hacer es el Wipe Data Factory Reset. Le damos a Wipe Data. Le damos a Yes. Borrará todas las aplicaciones, todo lo que lleve el sistema, todo lo que teníamos en la anterior ROM, pero menos las fotos, la música, etcétera, etcétera. Vale, ahora vamos a Wipe, cache, a ver si se ve bien. Voy a hacerlo con las flechitas. Este, ahí está. Eh, le damos a Yes. Ahora vamos a advance, ¿vale? Y le damos a white Dalvik Cache. Este es muy rápido. Vale, ahora tenemos que ir... Os voy a enseñar la opción. Eh, vamos aquí a... A ver, A Field Settings. Y vamos a Verify Road on Exit. Desa la deshabilitamos. Ya está deshabilitado. Vamos atrás. Ya le damos a Install Zip. Elegimos eh, la, el entrar al lugar donde la tengamos. Por ejemplo, yo tengo en, el, en la SD card externa. ya tenemos que instalar la I. Que también la podemos llamar I don't want grow up. vamos a instalar. Y ahora va a tardar un poquito. Porque pesa lo suyo. Como podéis ver, tardará lo suyo aproximadamente uno, entre unos 5 y 10 minutos. Así que tomamos un café. Bien, ya está instalada, tardado lo suyo, pero ya está instalado. Ahora vamos a go back y reiniciamos el sistema. Silencio. Sí. Bien, ya está. Ya está arrancando el sistema y tarda lo suyo en reiniciarse porque tendrá que instalar todo y una vez reiniciado ya podemos usar nuestro dispositivo ahí está ya tenemos la primera la nueva animación de de Samsung y bueno pues vamos a esperar ahora ya está instalando todas las aplicaciones que lleva el sistema ya sea chatón etcétera etcétera y bueno ya podréis usar vuestro dispositivo esto es todo espero que os haya gustado y próximamente haremos un review de la ROM y de todo lo, que coño, y todo lo que lleva dentro, así que espero que os haya gustado, si tenéis algún fallo en la instalación comentadlo porque siempre está bien saberlo y os intentaremos responder lo antes posible, así que hasta la próxima.